¡Bravo, bravo! Un uh -huh. saludo, salud, muchachos. El último juego. ¿no? Gracias a todos y todas y todes a este eh, cuarto juego, ya, de este primer capítulo de la Junta de los Tres Hueones, que van a ser aquí eh, todos los domingos en el restaurante Barcaza, directamente desde Puente Alto, eh, junto acá con René, el nuestro dueño de casa, Camilo, de Cachar Audiovisual, y que le habla, que en esta ocasión va a ser nuevamente el dealer. 10 cartas para René, Uno, dos, seis, cuatro, seis, cuatro. y 10 cartas para Camilo, muchas muchas, muchas tengo. Vean bien las cartas y vamos a elegir entonces. Yo voy a elegir a la Sara, ¿eh? a la Sarno. Y por aquí vamos a sacar Listo. Y la frase van a ser la siguiente. Siempre llevo espacio en caso de emergencia. Ah, para que vean ahí. Siempre llevo en caso de emergencia. Ah, y la segunda carta es, atención muchachos, esto es dictadura. No puedo. Ah, espacio libremente. Ah. Ojo, ¿ah? Ojo. ¿eh? ojo un te de página luego, ah, compadre. Bien, compadre. Yo no gasto plata sí, en el dinero sí, porque le sí, tengo no, descompensas. 5 no, de, de las cinco. buenas, 5 compadre, 5 de las la mejores la mejor. Esa bolsita de 10 De, de, de las bolsitas sí. que tenía con ahí, de las personales <risa> la que tenía eh, en el auto rojo 4 No olviden entonces seguir eh, a nuestros amigos de Cerveza Rebelión y a nuestros amigos de Pasa Los Chanchos sus eh, cuentas de redes sociales, sí. el Instagram, el Facebook, en Instagram, en todos lados Vengan, resaca con Rebelión pátense jugando Mal, con, con mala leche, con mala leche. Un juego ideal para jugar y, en familia, pién de libry acá y si se quieren grabar está llama, está el, no cachai de visual, que es chá, representado chá, por chá, una chá, llama, chá, pero chá, no somos chá, chá. la llama. ¿Están listos entonces jugadores? Por supuesto, yo estoy más que listo. Compadre. ¿Qué hicieron sus apuestas? Encontré, encontré la carta. Entonces, entonces vamos, vamos a, a a continuación tú estás listo, súper listo. Cuando... Vamos a partir con Ren entonces, ¿cuál fue su respuesta? A ver eh, si la hace pero sumamente divertida o, oh, de verdad, no sirve para nada <risa> Siempre llevo la crema de Viagra en caso de emergencia ¡Muy bien! Eh? secreto más grande llevo! Yo píldoras antes, pero ¿Qué secreto la crema me ¡Pero espera! ¿Hay crema de Viagra? ¿De, qué? ¿Es cierto? Yo me intoxiqué con Viagra, pero crema no... ¡No, no, no! Siempre llevo Chuck Norris en caso de, ser, de, ser, de emergencia. ¿Quién Chuck Norris en caso porque, de emergencia? Porque, porque no, por cualquier que... emergencia Cuéntanos. aparece Chuck Norris y me salva. Pobre. Ya, pero si tenéis una emergencia ¿Sí? que no tenéis condones, es con una mina. ¿Qué así? ¿Chuck Norris? Sí, Jack Norris? pues Chuck Norris va y le hace amor la con mina. La de po, de po. No, por mí, por mí. Pero no han cachado que Chuck Norris soluciona todos los problemas del mundo. Sí, pero como. En 90 o lo voy a decir, no sé si ahora. Sí, a lo mejor ahora está un poquito más difícil. Sería como Lee Amnison. Bueno, eh, chiste interno de Camilo, que la verdad sí, no sabemos muy no, bien y no, digamos no, no, como, como... Yo lo encontré como... genial, pero si no le ¿Qué gustaba ¿Qué opinan ustedes? Mm, comenten nomás, comenten. Comenten por favor si la respuesta de Camilo estuvo ¿ah? aquí abajito, abajo, sí, abajo, abajo, abajo. Vamos entonces con la adriquetar. segunda carta. ¿Vale? No voy a etiquetar! No voy a ¡Lo a La respuesta de René dice, esto es una dictadura, no puedo. No, no, cadáveres no. libremente. Okay. Ah, este... el loco asesino sería alto. Este, yo creo que Chuck Norris sí. eh, te golpearía. ¿Qué sería? Le puso René el ¿no? Ahora voy la respuesta de Camilo. Esto es una dictadura. No puedo regalarle doble de 40 a los niños de la Teletón libremente. Ah, ¿por qué no saben? No, ¿Por qué es esa hueá, Camilo? Eh... ¿Por qué tan brígido? Oh, oh, oh, porque oh, oh, tengo okay. la seguridad de que me defiende Chuck Norris Terrible vale. cruel. ¿Vamos a, entonces ahora el dealer? Va, pero, no, pero espera, espera. espera. El la leche no el yo, no, yo no soy el cruel, pues yo no, yo, no, yo no... El cruel que escribió las cartas. no Pero no, yo, la, no, yo la seleccioné porque me pareció muy divertido. Su chiste, gracias señor. <ríe> gracias. <la> <ríe> gracias Malaleche. <ríe> y tú, sea ahí al infierno. Güey. Según el pato Soto. Vamos, vamos entonces. <ríe> vamos a elegir como mejor carta la de camilo gracias siempre hay un Gracias. Sí, sí. regalar no los números de 40 a los niños irá tener sí. y la peor es, eh, es la de camilo Sí, la peor es de Camilo. Uh, uh, uh. Mírenlo para sí, mí. Chuck ¿No? yeah. Porque la verdad, es que eh, internamente sí, con... él tiene un Chuck Norris o cree que puede ser su amigo imaginario eh, que lo ayuda en todos sus problemas técnicos. Tiene. No, no, no, no, no tienen la misma imaginación que yo. Eso este ya, <risa> ya lo entendí. Nos despedimos acá de restaurar Barcaza. Gracias a nuestro aficionado Carrenes y a nuestro amigo Camilo de Isla gracias, gracias a ustedes. Ah, gracias nos saludos. vemos. Bravo. Grande paso, muchachos. Oye. Ayudas. El que parece es el factor castigo, ¿no?